Luz, PAD 2016, tomado. ¡Acción! Venimos del, del TEP a dar cuatro consejos de cómo mejorar el barrio. Eh, yo me llamo Hamza, tengo 13 años y vivo en, aquí en barrio de Raval. Eh, yo me llamo Bacar Ulhak eh, No vivo en el barrio, pero me he criado aquí y siempre estoy aquí. Andik, Giuseppe y no soy de qué barrio, pero vine desde el 1948, a Don Bacesosi, del Centro Gimnasio de una entidad sin ánimo de lucro al cual recudía y feía aletas a toda la juventud del Raval. Me llamo Abdul Basit y... Tengo 14 años. Vivo en Badalona, pero he estado 5 años aquí. Hola, buenas noches. Me llamo Sonia. Me llamo Sultán y soy del barrio. Bueno, llevo casi la mitad de mi vida aquí, ¿no? Me llamo Ronnie. Hola, soy María Domingo, barcelonina, escuda gracia, y he estado en varias barriadas de Barcelona y la última barrera es la que he estado Me llamo Michael Jarrán Fernández. Tengo 19 años y vivo en el de toda la vida. Me llamo Tatmir. Me llamo Zoni. Hola, me llamo Redwan. Tengo 21 años y eh, llevo aquí casi más de 10 años, o sea, más de mitad de mi vida aquí, en este barrio. Hola, me llamo Amal Sir. Hola, soy Conchita Morera. Uh, Fountains que viene por aquí. Hola, soy Ejtexá. Y yo Rimsha. Me llamo Usama. Me llamo Javier. Me llamo Roni. Amdi Gabo de la al Mustafa. Hola, yo soy la Alexandra, educadora a la Asociación para Javasteb y soy de Portugal. Yo soy la Lore, estudiante en prácticas de trabajo social a la Asociación para Javasteb también y soy del País Vasco. Hola, me llamo Rande. Yo me llamo Edgar Marcelo Morejón Correa. Eh, soy ecuatoriano, resido 15 años de aquí en Barcelona. Eh, soy Glanuria, soy. Uh, bueno, vivo al barrio del Raval y trabajo al barrio del Raval. Hola, me llamo Hamida, tengo 16 años y soy del Raval. Me llamo uh, Mdik Labdulay, este, uh, soy senegalés y vivo aquí en el barrio para dos semanas, pero antes vivía en el Raval, ¿vale? Entonces, eh, bueno, estoy aquí en, en Barcelona hace uh, 8, 8 años y estaba trabajando pero a un momento he regresado a en mi país con una empresa de aquí para un proyecto de 3 años. Ahora estoy aquí hace una semana y estoy buscando uh, trabajo. Hey, hola, soy Raki tengo 21 años, eh, soy de Bangladesh y llevo aquí... Don Fernández. Soy Bavia. Namrata. Soy el Don Abdullah. Bona tarda. Soc Pere Pinyol, eh, ex socio del Centre Gimnàstic Barcelonès, nascut a Barcelona y conec el barri d'egut al al gimnàs que ja havia a Carrer Costa, número 22. Eh, hola hola, em soy Joel Calvet, Soy trabajador del TEP. Mira, yo soy Pilar Chumbibu de eh, soy del Perú y vengo a la OMNIA. Eh, yo soy calpera cuadrado, Asensio. Eh? Yo soy con convaída al Raval, porque ahora le digo al Raval. A mí me agrada a mí es que le dije en chino, porque a lo mejor siempre 100% en chino, ¿no? Qué es el que más da de este primero que es un barrio muy vivo, en el sentit que siempre ha puesto muchas cosas para el carrer, mucha vida y también mucha vida social asociativa, es una cosa que realmente es muy rica de este barrio. Me gustan las escuelas, uh, las escuelas, las casas y el gimnasio para el gimnasio per pues mira, me gusta mucho toda la cantidad de etnias diferentes que hay, que hay un montón de culturas diferentes conviviendo al mismo tiempo. A mí, Plaza Reina María. Y a mí me gusta hacer chimeneas. Me gusta el Raval porque hay gente de todos lados, no como el Sabadell porque hay demasiados racistas. Me gustan las personas que, que respetan y que son de diferentes países y diferentes religiones. Estamos todos juntos y que todos estamos contentos. Me gusta la Plaza Arena María. ¿Por qué puedes decir que quieres? Me agrada todo. A mí me gusta la Liga de Valores, de fútbol. Ah, el chino me agrada todo. Me agrada todo, me agrada la, la vida del barrio con barri. me barri. agrada la gente del barrio porque es gent que no es indepredable, que vamos, que es, es muy diferente. La gente depredable ningú ningú es se estima, ningún es ningún, allá todos se miran como si fuesen, no sé, yen extraña y aquí en el barrio todos nos miren, ¿no? A ver, lo importante en un barrio es que te trobis bien y a la mes que te trobis ve que te trobes el veïnat que sigui un veïnat que no siguin desconeguts como pasa en altres barris a mi m'agrada molt la diversitat al fet de que hi hagi un veïnatge pues que es parla, que intercambia opinions, cultures y que la gent pues mucho molt al carrer sí a mi també me més que reacio la diversitat que hi ha al barri y eso, la vida al carrer, ahora con tothom es relacionan tu tothom una mica. Lo que me gusta de, del barrio es que hay, hay lugares donde uno puede, puede hacer uso del internet en, por el motivo de, de buscar trabajo. Y lo que más me gusta, bueno, porque hay centros comerciales, tiendas, donde también a uno le facilita para comprar, que nos hace falta. ¿no? Es un barrio barri muy, muy, muy, muy caloroso, ¿no? la gente muy sociable. La cosa que me gusta bastante es la rama del Raval. Está muy bien, es una obra que la considero que la han hecho muy bien. Ha costado algunas casas que desaparecieron pero otras en han engañado. Y bueno... ¿Esto es lo que pienso del barrio? En principio, el barrio, tanta mala fama que tenía Vance, yo no le he encontrado ningún motivo para que la justifiqués. Me o el sigui, ambiente que es diu barrio pinto, porque hay una serie de culturas y que mi amicablemente, cosa que a vegades no es valora prou. Hay una cantidad de instituciones culturales y e informativas de hacer más viable la comunicación entre las gentes de diversos países comían aquí al Raval y yo estoy muy contento de que puedas tirar van Me gusta que hay gente de, de muchos países diferentes y, y sus idiomas Me gusta este barrio muchísimo porque está mi infancia aquí Tengo que mojar te voy a decir que la gente, la gente del barrio, las diferentes culturas que hay y el poder relacionarte con gente de, de todas partes, pues siempre es bonito y, y, y se aprende muchísimas cosas. Y yo creo que hay, hay, en este barrio hay una lucha constante de, para mejorar el barrio y eso a mí me encanta. Pues jugar con los amigos, la gente y la gente del TEP que nos ayuda para hacer los deberes y todo eso. Pues no lo sé, porque como estoy desde pequeño, a lo mejor es que me he acostumbrado a vivir aquí. Y me gusta, estoy cómodo porque, no sé, veo mucha gente y no sé, me alegra, no me, me siento seguro. Me gustan las tiendas, la gente, la gente española, la gente pakistaní de todos los países, me gusta. Lo que me gusta del barrio del Raval son las, las calles, lo que son muy diferentes a la zona donde vivo yo. Me gusta el barrio porque es muy grande, es bonito y quiero estar para siempre aquí. Me gusta, me gusta las casas, los edificios, la pintura de, de casas y las personas como respetan. Y, y jugando los niños en, en parques y... Y está. Al Sagrada a las personas del barrio. Me gusta el, el del barrio porque hay gente de muchos colores y de legiones. Me gustan los parques y las personas que viven. Me gusta, bueno, el TEMP, el TEMP, este sitio, el TEMP. A mí me agradaría cambiar que la gente veda fuera, que no rigue, la gente aquí no rigue de la gente que veda la fuera, de guerras o que no tengan dinero para vivir y ayudarlas. Mirar la limpieza, el respeto y que las etnias se, se mezclen, algo que haga que se mezclen, que convivan juntas pero que se mezclen, y subvenciones para reformar eh, viviendas y y vas bajos. haber um, una plaza para jugar voleibol. De, Bayern, de voleibol. Que den una casa que la gente que duerme en la calle. Me gustaría que respeten las chicas igual que los chicos. Faltan parques de cricket, que no haya basura y si haya campos para jugar, que la gente no nos haga broncas para que estamos jugando otro día y hoy y a jugar críquet con mis amigos y no dejaron jugar ni fútbol. Y que los niños juguen al, al parque tranquilamente y que a las plazas y, y en basuras. Yo me es que cambiar, eh, par, hablaría mes de la... de más... de más trubada entre la gente. Lo importante es que la gente estrovi que la gente parle de los temas que tienen que hablar, del sebeinat, de las seves, seves culturas, de lo que tienen en sí y de lo que tenemos en común. Y en común, la gente contra mis necesita tenim mis cosas tienen en común. Al largo de la vida, la gente que en los barrios me necesita han tingut, las puertas han estado más abiertas hacia la gente. Las finestras más abiertas hacia la gente. Si tú ves a la finestra y miras a la finestra, verás la veina del costado. Y cuando ves a la veina del costado, encara que, que, encara que estas estigues duchando, mira qué bonique. Eh? mira qué bonita estás, bonita. Lo mejor que tenemos es la vida en común. Y la vida en común, que es lo que tenemos en nuestro barrio. Es un barrio de una vida en común. No es una vida de, estas, de los barrios de élite es una vida en común, y cuanto más en común sigue la vida, los temas, los problemas, habrán, abans tendrán solución. Y también me que que hagués una mayor gestión del tema turístico al barrio, ya que muchas familias pues, están teniendo problemas para poder pagar mm. los lloguers y poder seguir viviendo al barrio, y se están desplazando a otras zonas de la ciudad, y en esto lo que pasará es que puede ser que comencemos a perder toda esta convivencia y esta diversidad que realmente es un reclamo para la ciudad, para el i y para que la gente aprenda de todas las culturas. Yo también també més espacios verds tanto para la gente joven como para la gente grande, que también hay ha molt al barrio, y para que también la gente grande y la gente joven vivir en un mismo espacio. Y treuria policia policía, ja ya que ni ha más, creo. Un arreglo sería un poquito las calles, las fachadas y la seguridad, que es lo principal. Entonces, varias cosas, pero sobre todo pude eh, poder potenciar més esta vida asociativa, que hi hagin més espais on poder participar, on poder realment que la gent que viu aquí pugui participar y pugui decidir de quin espai, bueno, que un vol que sigui el seu las mejoras que pueden hacer también no son només a nivel de barcos, sino también a nivel de ciudad. Aquí, por ejemplo, está el tema del turismo. Es un barrio en que se nota cada més más presión turística. Y, ve, se hauria de intentar que los veïns que de momento ahí son, pues no en siendo para que bueno, esta presión turística. Mm, bueno, una de las mejoras, trobo que falten espais verds en el barrio. Esto es un alguna cimentado, place, algunas plazas, mis plazas todas, mis plazas duras. Y, y bueno, una miqueta también al tema de la neteja del barrio, que de vegades bueno, o para contractar las vainas al barrio, o, como, o la forma de netejar el del barrio, pues no es la mesa adecuada para que este barrio el barrio es y al que podría llover. Lo que cambiaría es, bueno, una. una... Una, una digamos mejorar más uh, la vida del barrio, limpiar más las calles pasque, por, las calles porque están uh, a veces uh, muy sucios uh, y también uh, concientizar a la gente que a una hora de la noche que la, la gente descansa que es muy desagradable, que bueno, que están aquí a la calle hasta las 5 de la mañana o las 4 de la madrugada, sabes, haciendo ruido y la gente no puede descansar. ¿Qué mejoraría del barrio? Pues muchas cosas ya no mejoran, porque lo que falta es espacios para que los crios juguen, asfalting grandes y puguen. Anar a las escuelas del barrio. Me gustaría que el barrio tenga algunas cosas que potser ir donde os a faltar. Por ejemplo, sería mm, un mercado. Un mercat que que había muchos años en Rodera, al puesto que estaba que bueno, que era el ahí el mercado del Carme. Ahora que el mercat, Ara mercat ha parece En Ahora ya creo que hay alguna cosa de la seguridad social. Pero pienso que este par del barrio, está falta de mercat mercado y seguramente que muchas personas lo que que fos A Madrid barri sobre todo, neteja e inculcar al veí, a los visitantes, más cultura vecinal, porque han problemas que todos sabemos como veïns del barrio que a veces molestan y muchísimo. No, no tenemos campos de fútbol nada para bueno para nosotros no, yo ya no antes tenía no teníamos la gente los niños que vienen ahora no tienen espacio para poder jugar, o sea, sin, sin pagar, yo qué sé, y mejoras que haría pues sería que, que hubiera más espacios, o pues, sea, parques y que no vayan haciendo, yo qué sé, edificios por ahí donde, no, donde que quiten espacios por ejemplo, por, por tres chimeneas y esas cosas, o por el barrio, ¿no? Y me gustaría mejorar muchas cosas, que mejoren. Por ejemplo, los edificios. Que es, es, o sea, que están... Bueno, no están muy arreglados, un poquito sucio. También quería decir que, por ejemplo, nos paran los polis, o sea, sin razones. Nos paran y nos ponen multa. Y nos dicen que somos nosotros los que llevamos el informe y vosotros nada. Una vez a un amigo mío le escupieron solo por preguntar que ¿por qué me pones la multa? Y le escupieron en su cara y dijeron nosotros vamos el informe, tú no. De estas cosas hay que mejorarlo. Yo pienso que para el barrio, para la gente y para la sociedad hay que mejorar estas cosas. Nah, cambiar en sí el barrio, nada, me gustaría que estuviera mejor gestionado. Que los que mueven los hilos hagan las cosas bien y escuchen al, a la gente y, y lleguemos a yo no sé y que todo el mundo esté bien, ¿no? Lo que estamos luchando aquí en el TEP es para que este barrio, que muchas veces se define como un gueto en los medios de comunicación, eh, me gustaría que fuera realmente un barrio y no un gueto y que todas las personas fueran iguales, no ya por el hecho de color de piel o lo que sea, sino por el tema de dinero, que eso no no influya en nuestras personas, ¿sabes? Lo que te quiero decir. De, de algo que nos toca, por ejemplo, de los campos y parques y eso, que es un, es un barrio pequeño, pero hay demasiados edificios. Y hay muchos niños, pero no hay campos. Y nos tenemos que ir, pues, no sé, aquí en el Munchoic a jugar, y colarnos en colegios y a jugar. Porque sitios sí que hay, y los poliesportivos, como todos son privados, pues, es lo que hay. ...de que pongan más basuras... ...y por ejemplo en esta calle... ...pues ahora hace nada que han puesto... ...calle Salvador... ...y que antes no había... ...y en mi calle tampoco hay... ...yo salgo, o sea bajo las escaleras... ...y a lo mejor adentro alguien lo deja... ...pues para sacarlo luego porque... ...no puede sacar o cuando salgo afuera... ...pues enfrente ahí al lado del árbol... ...basuras... Eh, ...que no se peleen nadie... ...porque ya han habido... ...muertes aquí ya en peleas... Queremos campos, eh, un campo de cricket por ejemplo, y de fútbol también, porque la mayoría de la gente, de niños, quiere jugar al fútbol y aquí no hay tantos campos. Y cuando jugamos en sitios grandes, pero que son de, para el público, y ahí cuando si nos ve la policía, nos dice que la próxima vez ponemos multa, ...o a, a veces no, a, no se han puesto moldas... ...y mentalizar a la gente de que no puede ser de que dejen la mierda de los perros en, en las calles... ...porque luego va alguien y lo pisa... ...que las personas no tienen basura al suelo y que tienen al, al contenedor y esto... Toda, ...toda la gente le den una casa y le den ayuda... A mí me gusta cambiar que los niños t -t tengan un poco de arena al parque y, y que los niños jueguen en una plaza, que tengan una plaza de cricket también otra plaza de fútbol y, y ya está. Mejoraría que, lo, que las gentes no tiren basura, basura en la calle y, y que usen el contenedor y, y que las personas respeten a otras personas, que sea, de, que sea, que sea musulmán, eh, cristiano, indiano, lo, o su piel negro, blanco, lo que sea, que respeten a todos y nos dejen jugar en parques que eh, como nosotros queremos jugar cricket y no nos dejan jugar y... y y está a nuestros y bailes que que digan que allí me me feina y me pisos para el barrio me gustaría que no haya robos ni crisis para que la gente trabaje y tenga dinero cambiaría que pusieran más parques y también que que o que un, un parking de bicis y que no, que no le roben. Pues la, lo que cambiaría es que hay muchas peleas, la gente pelea mucho por una sola cosa, pero si quieren solucionarlo pueden estar hablando también. Eh, Diría que eh, algún mes da de, de placetas a algún parque infantil. Eh, hay pocos, hay places, pero no hay parques infantiles. Y aquí me están anomenando que poder algún seient más para que la gente de edad descansi. Los que som jóvenes com yo, pues aquests no tienen problema. Aguantemos lo que faci falta. Que tenga buena tarde. A reveure.